Ponta de la Praia, 2 de la tarde, pasado. pasó. Pasó de limpieza, pasó trator. Todo esto picó, Pata, plástico, garrafas, más plástico. Una crianza brincando acá. Mucho plástico. más plástico, garrafa, más garrafa. Sinceramente triste ir a playa, Berito, ¿no?